Muy bien, bueno, pues estimados, entramos en uno de los temas que más me gustan porque es una de las técnicas que yo uso, que trabajo y que creo que en la que me especialicé eh, adecuadamente aquí y en Brasil, sí, es la eh, el electroencefalografía. ¿sí? Es una técnica que es muy bonita cuando se usa bien, ¿sí? pero no es tan fácil hacerla. Entonces, bueno, primero, antes de hablar de electroencefalografía, hablemos de la medición de la actividad cerebral. Medir la actividad cerebral se puede hacer en diferentes escalas a través de diferentes métodos. Tú puedes usar técnicas que eh, microscópicas, macro, mesoscópicas o macroscópicas. ¿sí? A nivel micro es introducir un electrodo para medir la actividad de cada neurona. Eso sería medir registro de neurona individual o neurona única. Esto es bastante invasivo, no se, sube, no se hace para nada con humanos, se hace más como en, en preparados de neuronas o en modelos animales. ¿sí? Y te da pues, cambios a nivel de, mili, de un milisegundo en la respuesta de una neurona. Se utilizan más para medir el potencial de acción, ¿sí? Cuando, mira, cuando subimos de escala y vamos a la escala mesoscópica, a la mesoescala estamos ya... O sea, no Piensen en esto como poner un micrófono. Que es una, una, una medida micro sería ponerle un micrófono a cada persona y mirar su, lo que está diciendo, ¿no? pues será demasiada información y si yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo un estadio lleno de personas en una final de la Champions y quiero saber cómo está el ambiente del estadio, ponerle un micrófono a cada persona es pues no me está diciendo casi nada, ¿no? Porque las, muchas personas pueden estar hablando de mil cosas y no me va a decir qué están sintiendo en común y cómo está el ambiente dentro del estadio. En cambio, si yo me alejo un poquito y pongo un micrófono eh Dentro de las tribunas, pues puedo saber más o menos el ambiente dentro de la tribuna, dónde están gritando más, dónde están gritando menos, ¿sí? lo que están diciendo, lo que están coreando, ¿cierto? Pero todavía hay bastante ruido, ¿no? Es más o menos esa es la escala meso, es donde yo dentro del cerebro pongo electrodos alrededor de varias neuronas para medir los potenciales locales de campo, ¿sí? Y son mediciones en temporalidades de 10 milisegundos, también se miden cambios muy, muy pequeños. Esto, son, esto no se usa mucho en neurociencia cognitiva. Ya la, lo que se usa en neurociencia cognitiva y en neuropsicología es la escala macro. Es alejar el micrófono y ya no dentro de la tribuna, sino en algún lugar estratégico que me mida puntos de la tribuna específicos o de varias tribunas. ¿sí? Esa es la el electroencefalograma, que me, es una escala mucho más grande, donde por lo general los potenciales son mayores, ahí dice que a 100, en realidad son mayores a 50 milisegundos, ¿sí?, y, eh, y donde yo estoy midiendo, también acá me dice ¿no? La cantidad de neuronas, miles de, de neuronas o millones de neuronas bajo una región de 3.000 eh, centímetros, ¿no? Eh, esto es mucho más útil para eh, estudios eh, tanto clínicos como investigación, de ¿sí? En los dos campos, tanto en la clínica como en la investigación. Y cambia el tipo de respuestas que, yo, que se pueden realizar, ¿sí? Entonces, aquí vemos por ejemplo los, los, los registros de campo eh, en humanos se utilizan básicamente con, cuando hay pacientes por ejemplo con epilepsias intratables con medicamentos, donde uno les pregunta y, le, y, si, y ellos firman consentimiento y les instala esa rejilla que ustedes ven en pantalla, esa rejilla permite medir eh, los potenciales de campo de varias neuronas, de, de miles de neuronas y para detectar cuál es el foco epiléptico. Y, pues, de una vez se aprovecha y se le hacen varias tareas a estas personas para responder diferentes hipótesis investigativas, ¿no? De sueño y demás. Esto, ellos duran eh, una semana, más o menos, con esto instalado. Acá se les vuelve a hacer. Esto es un paciente vivo, lo que ven acá en la imagen en la parte superior. Es un paciente vivo y al... Eh... ahí vamos... O sea, si fuera un video, iríamos esto latiendo, ¿no? Y esto, pues aquí la persona está incluso hasta despierta debajo de, este, de, de, de, de, de, este, de esta preparación de cirugía. Pues, le están haciendo preguntas, para ver, no, no le da ni nada. Y luego le cierra y le cose y se va para la casita con esta, con esta rejilla y con un disco duro donde se va a registrar todo, toda la, la, la actividad de, de varios días ¿sí? o de, de, de, de más de horas. Muy bien. Aquí vemos una, una resonancia magnética de una persona con una instalación de este tipo. Sí, bien. Eh, pero no es usual, esto es muy raro que se haga. Lo más común es la electroencefalografía de, de, de, de superficie o electroencefalografía. ¿sí? No, es una técnica muy poco invasiva, de las menos invasivas que existen, pero es una técnica difícil de realizar porque es muy sensible al ruido es una técnica sensible al ruido eléctrico de los cables que nos rodean, es sensible al, al, al campo magnético de los celulares, del televisor, de las lámparas, del video, esto, y, y, y desafortunadamente en Colombia no se hace bien, y la mayoría de los que hacen electroencefalografía en ámbitos clínicos, principalmente los neuropsicólogos, eh, lo hacen casi que de una forma artesanal, y lo que están registrando es puro ruido, ¿sí? y no saben nada de fisiología. Entonces ahí peor la cosa. ¿Cómo funciona esta técnica? Esta técnica funciona a partir de sensores que se llaman electrodos, los cuales se ponen en el cuero cabelludo. Hay unos que se pueden hacer en seco, otros que se hacen eh, preparados húmedos. ¿Sí? Lo más común es que sean preparados húmedos a través de un gel conductor que se le pone al electrodo, no sé si alguno le han hecho alguna vez alguna electroencefalografía, eh, y, eh, el, eh, y ese electrodo pues va a registrar la actividad eléctrica de todo lo que está a su alrededor, incluyendo del músculo, de las meninges, del bueno, todo lo que sea con, con, con, conductor eléctrico va a ser registrado por ese electrodo, es como el micrófono de la barra. Entonces, si tú pones un micrófono cerca a la tribuna norte, también es sensible lo que está pasando en la tribuna sur, pero pues la cantidad de ondas que le llegan de la tribuna sur llegan con menor intensidad, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la electroencefalografía no permite hacer mapeo de actividad eh, de, de, de la fuente. Bueno, aunque hay algor algoritmos de fuente, tienen sus problemas. Entonces, esas personas que le dicen a uno en ámbitos clínicos, mire, es que estoy midiendo la actividad del lóbulo frontal, le están metiendo un carretazo a las personas impresionantes. Y les cobran 3, 4 millones de pesos por esos mapeos. Y eso no es cierto y no saben de lo que están hablando. ¿Sí? Eh, y lo, bueno, ya les voy a explicarles las otras Entonces, estos electrodos, eh, pues tienen, lo que forman es un circuito eléctrico con un polo positivo, un polo negativo, y son sensibles no a los potenciales de acción. Ese es lo, el otro error grande de los neuropsicólogos, pensar que la electroencefalografía mide potenciales de acción, no mide potenciales de acción. Y cuando uno ve las ondas, no está viendo onda eh, como tal, la comunicación nerviosa, está viendo los campos, los dipolos que son campos electromagnéticos, que generan alrededor de las neuronas, en especial no todas las neuronas, las neuronas, piramidales de la corteza cerebral, por lo tanto, la electroencefalografía es más sensible a, las, a la actividad nerviosa de la corteza cerebral que de los componentes subcorticales, ¿sí? y lo que está midiendo es el potencial posináptico, y los, los componentes ex, eh, positivos y negativos que se ven en las ondas son potenciales posinápticos excitatorios y potenciales posinápticos inhibitorios, Sí, recuerden la clase de fisiología y de psicobiología. Si no, pues en YouTube está el, el, el, el video de la clase de, psicobiología, de psicofisiología, de, de neurofisiología. Digamos. Bueno, y de esa forma, es bueno saberlo para que uno pueda interpretar qué es lo que está haciendo. Entonces, como es una onda, yo de las ondas puedo eh, medir al menos dos, tres cosas. Puedo medir la amplitud de la onda, es decir... Donde comienza hasta que dé un ciclo, ¿sí? O sea, sube, baja y vuelve a subir, ¿sí? Como la canción de Marvel. Entonces, ese ciclo se conoce como... Eh, eh, uno mide la amplitud de la onda. ¿Sí ¿Se alcancen a ver esto? Entonces, esto es una onda, ¿cierto? Y uno mide la amplitud de lado a lado. ¿Sí? Donde digo, la amplitud de la onda se mide de acá a acá. La amplitud de la onda que me, que me está hablando, la amplitud de la onda me está hablando de qué tantas neuronas están en la misma actividad. O sea, es decir, están teniendo los, los potenciales postsinápticos similares. ¿Sí? Y puedo mirar, ahora sí, eh, la longitud de la onda, que eh, eh, sería esta, pero la longitud de la onda no es tan útil. Lo que uno puede mirar es la longitud de la onda en una unidad de, de tiempo, que es por segundo. Entonces, esto será una onda por segundo. Una onda por segundo es igual a un hercio o un hertz. ¿Sí? Cinco ondas por segundo será igual a cinco hertz. Entonces, ondas muy amplias tienen bajas frecuencias. O sea, cuando yo tengo... Ondas por segundo, tengo una unidad de frecuencia. Es básicamente lo que se mide en electroencefalografía es amplitud en términos de voltaje y frecuencias. Bien. Ondas más amplias tienen menos frecuencias. Ondas más menos amplias tienen mayor frecuencias También se mide potencia, energía, pero bueno, acá nos vamos a publicar con Entonces, por ejemplo, esta onda tiene una mayor cantidad de frecuencia. En un segundo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Será una onda de seis tercios. ¿Sí? Quiere decir que la, en este momento la, las, las, las neuronas que están, que, que están captando esta, esta actividad están oscilando, están teniendo potenciales postsinápticos a nivel de 6 por segundo, 1 por segundo. Hay ondas muchísimo más rápidas. Si yo cuento, voy a tener, digamos que 12 hercios. ¿Sí? Y aquí tendría tres tipos de frecuencias. O tres grupos de frecuencias. De 1 hercio, de 6 hercios y de 12 hercios. Muy bien. Ahora, cuando uno mide, cuando uno analiza un electroencefalograma, ve cosas como las que están acá abajo. En esa onda están encubiertas, o sea, en, este, en eso que se ve ahí, están encubiertas todas, porque se muestran por lo general la actividad más potente, ¿no? La que tenga la, la, la, lo, lo más común. Y los sensores se, se ubican en una distribución llamada 10-20, es decir, entre el 10 y el 20% del tamaño de la cabeza entre cada electrodo. Ese es el sistema 10-20. Este sería un electroencefalograma prototípico. Entonces, si yo lo acerco, voy a ver que en cada una de estas están encubiertos cientos de pequeñas ondas en diferentes frecuencias. ¿Qué es lo que yo hago? Para poder analizar eso, se le aplica un procedimiento llamado eh, análisis eh, espectral, sí, y ese análisis espectral se hace con una función, sí, con una integrada que es la, eh, por lo general la que más se, ha, la, el análisis espectral que más se utiliza, la función que más se utiliza es la eh, FFT, que es la, la, la el análisis de Fourier, el análisis, el análisis rápido de Fourier. ¿Sí? FFT, Fast Fourier. ¿Qué eh, es? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace un análisis de Fourier? Un análisis de Fourier envía ondas seno con una frecuencia determinada y lo que me hace es medirme cuántas ondas con la misma frecuencia tengo. Entonces. Eh, y se puede hacer de, de, de cero o, mejor, o incluso hasta números decimales hasta 500 ¿sí? entonces tú eliges qué tipo de ondas quieres entonces uno le dice no, no me muestre todo eso porque eso es demasiada información saber por milisegundo cuántas onditas tengo ¿sí? o por segundo cuántas ondas tengo y el voltaje de cada una pues eso no lo analiza nadie ¿sí? entonces lo que uno hace es decirle que le una todo eso en rangos siempre ¿sí? son rangos Rangos de, de actividad EEG, que son las famosas ondas. Entonces, no es que se midan ondas como tal, sino también son construcciones que se hacen a partir de un algoritmo. Y de ahí vienen, entonces, de la menor a la, a la mayor, la onda delta. ¿Qué rango es? 0 a hasta 1. Eh, de ondas de 0 a 1, todas las une, y me calcula la amplitud de, en un tiempo determinado, digamos en 10 minutos, qué tantas ondas delta hubo en el electrodo de acá en la frente, en ese micrófono quienes están hablando más suave, qué tribuna está, y se va haciendo. O sea, todas las tribunas están hablando en todas las ondas al mismo tiempo. O sea, todos los electrodos están hablando las mismas ondas al mismo tiempo. Lo que yo hago es cuantificar qué tantas personas están hablando sobre, de, de, de, en cada ritmo, en, ese, en un momento determinado, ¿sí? Entonces, no es que la parte frontal esté en delta y la parte occipital esté en alfa, no. Todos los, todos los lugares del cerebro están en todas las ondas. Lo que yo hago es mirar qué onda prevalece más en cada lugar, ¿sí? De delta de 0 a 1, teta de 1 a 4, de 1 a 7. Esto depende, estos son convenciones, ¿no? Estos son acuerdos, depende del libro. Pongámoslo de 1 a 6. Eh, alfa de 6 a 14 beta de 15 a 30. Esas son las convenciones de las ondas, de las famosas ondas, ¿Qué es esto que está acá. Entonces, ¿qué es mentiras? Es completamente mentiroso. Ah, bueno, acá es una de. Sí, sí, acá es una que estaba confundiendo. Entonces, no sería 0 a 1, sino es 0. Ah, ya sé. La confusión era a 3. Es acá de 1 a 3. Y de 4 a 7. Y de 8. Igual las convenciones pueden cambiar de un libro a otro, ¿no? Y por debajo de uno se, se vienen ondas que se llaman ondas super lentas. Y por encima de, de gama, ondas rápidas o super rápidas. Spindles. Bueno, entonces ahí vemos las, los tipos de onda. Que están en todos los lugares, en todos los micrófonos, en todo momento. Y uno lo que mira es el, un tiempo en promedio, cuál es la amplitud promedio de, de cada rango, ¿no? ¿Qué es mentira? Decir que la relajación son ondas alfa, eso es completamente basura. Decir que la atención son ondas beta, eso es mentira. Decir que la, el aprendizaje son ondas theta, todavía más falso. Uno que es lo que puede decir, miren, el aumento del de voltaje o de la potencia alfa se relaciona con actividades como cerrar los ojos, o sea, si tú cierras los ojos, inmediatamente va a incrementar tus ondas alfa, o sea, la potencia de las ondas alfa occipital. ¿Qué quiere? Entonces, ¿Se eliminaron las otras ondas en las corteza occipital? No, siguen presentes, sino que esas neuronas comienzan a cantar a, esa, a, esa, a ese ritmo, ¿no? Y si lo saben, vuelven a actividad beta. ¿Sí? El aumento de las ondas beta frontales tiende a relacionarse con tareas de alta exigencia o de concentración, pero no quiere decir que otras betas sea igual a concentración o que se eliminen las otras, ¿no? Que esas son las cosas tontas que uno ve en redes sociales o en internet. ¿Sí? Entonces, entender esto no es tan fácil. ¿Para qué nos sirve el electroencefalograma? Pues el electroencefalograma sirve para cosas como detectar principios de esquizofrenia, principios de Alzheimer, de Parkinson, de déficit de atención, de autismo, o sea, son biomarcadores más robustos y mucho más eh, específicos. Estados de sueño, estados de vigilia, estructura del sueño, la única forma de saber en qué momento del sueño estás es con el electroencefalograma. O sea, si tú tienes un celular que te dice que estuviste tanto tiempo en sueño red o en sueño no red, eso es carreta. Entonces, eso es Algoritmos es a partir de movimiento, no de electroencefalografía. ¿Sí? Y lo más útil es para el diagnóstico de epilepsias. Ciertos métodos cuantitativos donde se promedian estas ondas y se comparan con curvas normativas para ciertas poblaciones en determinadas tareas se pueden hacer los mapeos cerebrales. Pero son, hay que saber que tienen limitaciones. ¿Sí? aquí vemos algunos usos del mapeo cerebral, ¿sí? que es volver el electroencefalograma algo cuantitativo, compararlo con parámetros normativos y tratar de detectar señales de alarma de problemas de desarrollo, demencias, trauma granencefálico etc. ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta sobre el mapeo cerebral y estas técnicas? Que deben ser leídas primero por un neurólogo, ¿Sí? Eh, y aquí están en algunos eh, cuadros en los que son más útiles, no? por ejemplo, para las epilepsias y el monitoreo de pacientes dentro de salas de cuidado intensivo es útil. En casos donde se puede usar, es en eh, demencias, en cefalopatía, ¿sí? en isquemias, y donde toda en hiperactividad más o menos, hay algunos indicadores, en depresión hay algunos indicadores, ¿sí?, en donde eh, todavía esta investigación y no es útil, ¿sí? para diagnosticar, por ejemplo, depresión, problemas de aprendizaje eh, o algunos otros trastornos mentales. ¿bien? Actualmente están surgiendo unas técnicas que a mí me encantan, que se llaman de hiperescaneo. Estas técnicas de hiperescaneo, ya voy a terminar, eh, son muy útiles porque permiten medir o cuantificar la actividad eléctrica cerebral digo, no es actividad eléctrica, es un error mío, la actividad fisiológica cerebral, o la actividad neuronal, mejor, eh, entre personas mientras interactúan. ¿Y qué se ha descubierto? Que cuando tú estás sincronizado con una persona, cuando estás con, eh, eh, co, eh, cooperando con una persona, cuando tienes una relación afectiva con esa persona, los cerebros tienden a sincronizarse, las ondas cerebrales... La potencia de ondas cerebrales en determinadas regiones del de, de, de, de terencéfalo se sincronizan en tiempo real, conduciendo a un hipercerebro, es decir, un cerebro cuyo funcionamiento no se explica por cada cerebro independientemente, es decir, sería un cerebro compuesto por dos o más cerebros. Lo interesante es que incluso ustedes en esta clase, al oírme, y si me ven, y si se meten, y si, y si se enganchan con la clase, formaríamos un hipercerebro, de más de una decena de cerebros. Y se ha demostrado que entre más el mejor aprendizaje, que eh, las mejores relaciones de pareja, familiares y demás suceden cuando los cerebros logran generar estas redes de conectividad sincrónicas en términos de electroencefalografía. ¿Sí? Esto es hermoso para estudiar la eh, eh, neurociencia social, que es un tema que veremos al final del semestre. Bueno, vamos a dejar por hasta ahora por acá. Preguntas de cierre.